Te mueras, si mo dase, no, Es que se que Que vimos la, última vez. la última vez descubrimos más sobre Anju y su niñez Y ya sabemos por qué es tan malo Él y Yamato están parejos en la final del torneo de ganadores Y aun cuando Anju y su blaster tomaron la delantera Yo diría que este combate es una carrera de caballos ¿Qué? Con pura sangre! No están haciendo la ola, pero miren esto Regresemos con Yamato versus Anju y el ganador es... No vas a ganar, Yamato. Este combate aún no ha terminado, chico. ¿Listo? ¡Gelatina uh. saltarinas! Yamato va a tener que acelerar su juego o lo harán morder el polvo. ¡Continúa, compañero! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Concéntrate! Has tenido suerte, pero yo estoy conduciendo este autobús y te voy a llevar a la escuela tus neumáticos se van a desinflar Y en cuanto a tu pandilla Blaze y Khan los hará gritar pidiendo clemencia en un segundo Bueno, al menos yo tengo amigos Pero tú ni sabes lo que es eso Lo único que haces es mentir Y cualquier cosa sucia que te lleve a sumar otra victoria Gracias por notarlo Sucias hazañas voy dejando en mi camino Ese soy yo <risa> Este combate ya está terminado Escucha, Gray, Voy a usar una de tus jugadas ¿Eh? Esto sí es fuego rápido Yamato responde usando el famoso estilo de alta velocidad de Gray. Puede que tenga una oportunidad. Bien, así se hace. Yamato está usando mis trucos en su juego. Las vida bombas de Yamato están volando en formación hacia Ayu. ¿Y ahora qué? Pide prestada todas las jugadas que quieras, pero aún así caerás. ¿Qué tal se originó esta jugada? ¡Contraataque, Anju! ¡Con un tiro convirtió a los destructores de Yamato en botes hundidos en baldes! ¡Eso fue fácil! ¿Alguna otra jugada que quieras hacer para perder? Todavía no hemos terminado. <risa> ¡Ya! ¡De acuerdo, comencemos! ¡Cobalt Saber! ¡Es la hora del poder Blaster 4. ¡Explosión de poder! ¡Cobalt! Tomasa, con ese tiro de Yamato estamos empatados Oh, sí, ahora esta vida batalla regresa a su inicio <risa> ¿Qué te parecen estas manzanas, Anju? Te convertiré en puré de manzanas Yamato lo tiene escupiendo lava uh -huh, uh -huh. Eso sucede Anju realmente nunca se ha preocupado por vida batallar de una forma organizada Él prefiere jugar sin reglas y como hace trampas siempre es el ganador Trampas es todo lo que él conoce Pobre Anju ¡Acción, Ramón! ¡Están empatados a solo dos minutos de acabar esta ronda! ¿Saben? ¡Algo o alguien tiene que ceder! Solo hay una forma de que este combate termine y es contigo llorando y quejándote por haber perdido. ¡Aplastamiento, Khan! ¡Explosión de poder, Cobalt! ¡Oh! ¡Estamos en un punto muerto, Humberto! ¡Están usando todas sus fuerzas, pero siguen empatados! ¡Aplastamiento, Kang! ¡No puedes conmigo! ¡Te equivocas en eso! ¡Explosión de poder Cobalt! Acción! ¡Los dos están dando todo lo que tienen! Son vida jugadores calificados! ¡Los fanáticos recordarán este combate por años! ¡Esta demostración de poder y determinación lo convierte en un espectáculo épico! ¡Trabajan duro! ¡No durará mucho! Lo único seguro es que este combate es impredecible. Yamato ha trabajado mucho tiempo para llegar a su meta de estar aquí en la final. Sí, por largo tiempo. Sé que mantendrá su espíritu en alto. Estoy tan orgullosa de que Yamato no se rinda mientras puede estar de pie para dar todo lo que tiene. Yamato. Yamato ha llevado a Anju a su límite y luce muy sorprendido. ¡Estoy preocupada por los dos! ¡Qué combate tan duro! ¡Listos para más porque vamos a la cuarta ronda! ¡Es suficiente! Yamato está acabado! ¡Oye, niño gato! ¿Listo para que yo aumente mi nivel? ¿Dij ¿Dijiste aumentar tu nivel? Realmente no creo que pueda subir otro nivel. Si quieres mi opinión, estás completamente frito. ¡Prueba algo de aplastamiento, Khan! ¡Toma un poco de explosión de poder Cobalt! <risa> Mariluz, vaya doble caída, ambos se han bloqueado hasta quedar desinflados. ¿Quién tendrá el vigor para levantarse primero? Anju, esto no está bien. Nunca imaginé que esta vida batalla estaría tan pareja. Controlate, Anju. ¿Qué está sucediendo aquí? Yamato se mantiene a mi nivel. Dentro de mí sé que no está bien. Me siento igual que cuando era niño. Preparados, listos. Vida fuego, vida fuego. Es como si volviese a ser el viejo yo. Ese sentimiento regresa para recordarme que no soy bueno para ganar. ¡Ah! Miren a Yamato. No, yo no soy como él. No tengo emociones. Soy un frío y calculador vida jugador de la Alianza de las Sombras. Estoy aquí para representar el lado oscuro. ¡Estás acabado! Me encargaré de eso. He trabajado muy duro para perder esto. Probaré que soy el más grande. ¡Les mostraré a todos! ¡Seré coronado, vida campeón! ¡Y tú serás por siempre el perdedor! Oh, oh, oh, oh. ¿Qué me está sucediendo? Si él no ataca ahora, habrá terminado. Oh, oh, oh. ¿Por qué te ríes? ¿Piensas que no estoy listo? Pienso lo que pensé la primera vez que vi la batallé No importaba si ganaba o perdía, solo importaba el juego uh -huh. Uh -huh. Vamos a darle a estos fanáticos el mejor combate de la historia No me importa si gano, solo quiero hacer mi mejor esfuerzo Él realmente ama este juego ¿Qué estás haciendo, uh -huh. Anju? Ya debiste haber mandado llamado a otro sistema solar Menos palabras y más acción Este combate se jugará limpio a Baba Así que aléjate y déjanos competir Adelante, Anju. Mientras tengo su atención y lo distraigo, esta es tu oportunidad. Ataca a Yamato. ¿Eh? ¿Qué? Ya me oíste. Es una orden. Está usando sus últimas fuerzas. Es hora de aniquilarlo. Pero eso no es... Olvidas el estilo de la Alianza de las Sombras. Haz lo que sea para ganar. Debes enterrar a Yamato con tu poder. Uh. Muchos vidajugadores que confían solo en su poder no tienen mucha resistencia, se agotan antes de que acabe el combate Hice una promesa, hice un juramento, mi padre se equivocaba, me hice una llama de la oscuridad, he arruinado campos de batalla con mi furia Ahora, ¡Aplastamiento! ¡Gun! Bueno, yo hice una promesa por el bien y la justicia y por hacer del videobundo un lugar mejor, así que ¡toma esto! ¡Explosión de poder Cobalt! <risa> Yo ¡Se han loqueado otra vez! No puedes intimidarme, así que olvida ese plan. Vida batallame, Anju. Muy bien. No necesito jugar sucio para vencerte. Puedo derrotarte limpiamente. ¿Qué dices, Anju? Sí, que con mi plan eso funcionará. ¡Hazte de ah, un lado! Ah, ah, uh. Deja de entrometerte. Yo disputaré mis vida batallas. No te necesito para ganar esto. Necesitas a la alianza de las sombras o no tendrás esperanzas. Uh, uh. De acuerdo, Yamato. Arreglemos esto a tu modo. A Mardaví no le gustará. Mm. ¡Oh, es Mardaví! Ababa, Anju ya no nos es útil. Su tiempo como tu aliado terminó. Deshazte de él antes de que se convierta en nuestro enemigo. ¿Debo destruir a Yamato? Definitivamente no. Lo necesitamos para nuestros planes, pero no podemos conservar a un traidor como Anju. ¡Debe desaparecer! Lo comprendo, oh, gran señor. el <risa> está. ¡Allí va de nuevo, Romero, y es la ronda número 10! ¡Los dos están encendidos, empatados y francamente se ven algo agotados! ¿Qué ocurre, Yamato? Creo que no tienes suficiente fuerza para terminar el trabajo. Tengo más que suficiente. A ti no te queda suficiente para un ataque de poder. No necesito mis ataques de poder. Esto servirá. Bien, aquí viene un tiro al blanco. Se están quedando sin energía. ¿Ah? Han perdido sus ataques de poder. Ya no tienen energía. No solo se están quedando sin combustible. Ya ni siquiera les queda el vapor. El cambio de Anju realmente se ganó mi respeto. Esto ya no es una prueba de habilidades o fuerza. Ahora se resume a quién tiene la más fuerte voluntad. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Eres mucho más fuerte cuando juegas limpio. ¡Tú no lo haces tan mal! ¡Pero yo voy a ganar! Y después de todo lo que hice por traerte... ...me recompensas traicionando la alianza de las sombras. Ahora recompensaré tu desobediencia a mi modo. Pensé que podía confiar en ti. ¡Qué lástima! Buenas noches, dulce príncipe. Tu sol se está ocultando. Todo terminó. Ojo por ojo. ¡Pidaman! ¡Pidaman! Eres tan persistente como el que más, amigo. Yo jamás renuncio, eso lo sabes. ¿No? Trance hipnótico. ¡Ay, yo, cuidado! ¿Ah? ¡Oh! En sorpresa! Tienes razón, es hora para hacerle daño. Sí. Ah, ah, ah. Oye, estuvo cerca, me alegra haberlo visto venir. Sí, salvaste mi vida. Ya conoces el código Vidaman, los verdaderos vidajugadores siempre se ayudan. ¿Verdaderos vidajugadores? Dime, Anju, ¿estás bien? Uh. ¡Oye, tú! ¡Estás interfiriendo! ¡Violas las reglas! ¿Quién eres tú? Bueno, diría que lo puedes ver Me alegra verte bien, Anju ¿Volvemos a vida a batallar? Nadie quiere ver que la final del torneo de ganadores termine de este modo Gane o pierda, tenemos que terminar esto Tienes razón Te ayudé, pero eso no significa que voy a tener piedad Voy por ti a toda marcha Está bien. Mi meta sigue siendo ganar y tengo que sobrepasarte para lograrlo. Esta próxima ronda debe terminar todo de una vez por todas. Y serás el subcampeón. ¡Yamato está descalificado! ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Ya que Yamato tocó físicamente a su oponente durante una batalla de golpe directo y de acuerdo a las reglas debe retirarse del combate. ¿Qué? Lo siento, pero esas son las reglas. Así que estás acabado. La interferencia de cualquier tipo se castiga con la descalificación. ¡No puedes detener esto! Mm. ¡Espera! ¡Él no estaba interfiriendo! ¡Yamato vino en mi ayuda! ¡Eso es todo! ¡No importa lo que digas! ¡Yamato rompió las reglas y es declarado perdedor! ¡Por lo tanto, el ganador es...! Uh, uh. ¡Esto no es justo! Seguí el código Vidaman y ayudé a un jugador necesitado! ¡Haciendo las cosas según mis reglas! ¡El ganador de este combate no es otro que...! ¡Esto no es justo! ¡Oh! Protesto contra tus reglas e insisto que este combate continúe No tienes derecho a terminar esto ahora Déjame hablar, no ganaré de ese modo Déjalo batallar ¿Ah? Déjalo batallar Sí, queremos verlo Déjalo batallar Sí, sí déjalo batallar, batallar. El espíritu de estos videajugadores ha motivado al público a pedir que el combate continúe. ¡Sí, yo quiero verlo! Todos queremos verlo. Sí, se batalla, se batalla, se batalla, se batalla. No puedo creerlo. Escúchenlos. Todos están pidiendo vernos vida batallar. No me están abucheando como otras veces. Esto se siente genial. Escucha, ¿Ah? Es mi padre. No. ¿Ah? ¡Oigan, agarren a ese intruso! ¡Que alguien atrape a ese gato! ¡Esa baba! ¿Qué es eso? Parece un tercer ojo Yo puedo decirte, es un dispositivo de control mental que usa la alianza de las sombras ¡Oigan, ¡Atrape a ese gángster! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ¡Dejen que los mata ya! ¡Dejen los matan Un segundo, dijiste que estaba afuera No sé qué estaba pasando, Yamato ¡Adelante, a jugar! <risa> ¿Puedes, ¡Puedes apostarlo! apostarlo? Eh, ¡Yamato! Eh, ¿ah? Esta vez jugaré limpio Pero debes planificar asistir a la cena de campeón Como invitado <risa> Tú serás mi invitado grande. Hay una razón por la que estos dos superaron todos esos combates para finalmente enfrentarse aquí. Ellos no conocen el significado de la palabra renunciar y retroceder. Las rondas vuelan al ritmo que esta batalla de golpe directo mantiene el fuego rápido y el poder. ¿Tres? Andrew, tú puedes ganar. ¡Ya mato! ¡Adelante! ¡Qué batalla, Betty! ¡Continúan empatados! ¡Es fuerza contra fuerza! ¡Voluntad contra voluntad! ¡Tú y yo contra! ¡Les pregunto, amigos! ¿Cuánto más puede durar esta batalla? ...de 38. <risa> <risa> ¡Qué maratón tan magnífico, Mike! ¡40 rondas! ¡Nunca en la historia del vida Mundo había durado tanto un combate por el campeonato! ¡Que los mantiene de pie?! ¡¿Qué?! <risa> Oh no, mis manos están completamente entumecidas de tanto jugar. Tengo que hacer esto ahora. Solo me queda un tiro. Ah. Todos estos años de entrenamiento se resumen a esto. Bueno, el valiente guerrero solo prueba una derrota una vez. Mm -hmm. Mm -hmm. ¡Aquí van! Estamos en la ronda 40. ¡Vida jugadores, preparados! ¿Listos? ¡Vida fuego! Acaba de ocurrir. No hay acción. Nuestros combatientes están congelados. Entonces no soy solo yo. Ajá. Él también lo está sintiendo. No tengo fuerzas para seguir batallando. Esperaré a que él haga el primer movimiento y luego reaccionaré. Ambos estamos agotados. Este próximo lanzamiento será el último para los dos. Oh. Oh. El momento. ¡Explosión de poder como el ¡Aplastamiento, ¡Ah! ¡Ah! Khan! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es la vida bomba de Yamato! ¡Vamos, Yamato! ¡Tú puedes ganar! Contigo. ¡Vamos, Yamato! ¡Gana! ¡Vamos, Yamato! ¡Debes hacerlo! ¡Lo mismo digo! ¡Vamos, hijo! ¡No te rindas en esta vida batalla! Puedo sentir su fuerza. Mis amigos son los máximo. ¡Explosión de poder! ¡Es el ganador! ¡Qué batalla! ¿Estás bien, Yamato? Lo lograste, amigo. ¿Te estuvo divertido? ¿No, amigo? Oh, sí. Fue muy divertido. Tú realmente eres un asombroso vida jugador. Debo decir que jamás había vida batallado así antes. ¿Qué sucedió? ¿De dónde sacaste esa fuerza al final del combate? La verdad no tengo idea. Ah, yo sé de dónde. ¿Qué? ¿Ah? ah. Mm. Nos vemos. ¿Ah? Puede que él no lo sepa, pero allí va un verdadero campeón. ¡Sí, fanáticos! ¡Es la vez de la victoria! Y Yamato con su enorme victoria sobre Anjo en la final del torneo de ganadores, ¡ahora se alza entre todos los vida jugadores! ¡Todos quieren gobernar el vida mundo, pero hoy Yamato es el campeón! ¡Coba el Saber! ¡Juntos lo logramos! ¡Estoy lleno de alegría por todo esto! ¡Sí, lo lograste! Puede ser el campeón, pero para mí siempre serás Yamato. Si ustedes no hubiesen estado apoyándome, nunca habría ganado esto. Lo lograste, muchachos. Saliste de la oscuridad para ganarte el respeto de todos. No me pondré sensible por tu victoria. Juré que no lo haría. Ay, ya llamado. Lo hicimos. Somos Ay. los mejores. No hay armada. Puedes dejar de gritar y de llorar. Tanta sal puede oxidar mi trofeo antes de que lleguemos a casa. ¡Ahora podemos viajar en autobús! ¡Me encantaría tener un anillo de diamantes rosa! ¡Nada demasiado vistoso, ¡Y tengo los ojos puestos en un tobrero fútbol. ja! muy bien! Un sueño que parece haber comenzado hace tanto tiempo finalmente se hizo realidad. Gracias al trabajo duro, grandes amigos y un poquito de suerte. ¡Ja, <risa> me 내가... この前になんか